para todo público. Televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los principales titulares. Consejo de Administración Legislativa archivó la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. En el marco del Diálogo Nacional, presidente Lenin Moreno se reúne con los representantes de la red de Maestros por la Revolución Educativa. Ban Ecuador ha invertido más de 219 millones de dólares en créditos en la industria alimentaria y turismo de Bolívar. Y en lo internacional, Netflix ha superado los 100 millones de suscriptores. Iniciamos contándoles que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, con cinco votos a favor y dos en contra, archivó el proceso de pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, José Serrano. Le corresponde al Consejo de Administración de la Legislatura revisar y verificar si es que los requisitos, si es que los requisitos que establece el artículo 129 de la Constitución, esto es, si es que el vicepresidente de la República ha cometido o existen indicios de haber cometido un delito contra la administración pública, es decir, delitos de cohecho, delitos, delitos de concusión, de peculado, o se ha cometido o existen indicios de haber cometido delitos de tortura, genocidio o delitos contra la seguridad del Estado, ha verificado efectivamente, luego de tres días de prórroga que entregó al peticionario de esta solicitud, que fue el asambleísta Roberto Gómez, ha verificado si es que se completó el cumplimiento de esos requisitos y ha determinado que en efecto, en efecto no se completaron esos requisitos. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la, de la república, no tiene ninguna validez, no podemos nosotros admitir como prueba, no podemos nosotros admitir el requisito de prueba, un documento que prácticamente no existe jurídicamente, ese sería un gravísimo precedente que pondríamos que, que pondríamos a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y a los propios sujetos de fiscalización en esta asamblea. El Consejo de la Administración, con cinco votos a favor y dos en contra, tomó la decisión de archivar este juicio político contra el vicepresidente de la República. La mañana de este martes, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, luego de su comparecencia voluntaria en la Fiscalía General del Estado sobre el caso Caminosca, afirmó que solicitará que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han lanzado en su contra. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, asistió a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito para rendir su versión sobre el caso Caminosca,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 necesarios. En el caso concreto de la ex-UNE, eh, este momento está, hay un proceso digamos, que está en manos del sistema jurisdiccional, está en manos del tribunal contencioso y administrativo, por lo tanto hay que seguir eh, que la justicia digamos resuelva este, este tema. El presidente Lenín Moreno ha sido bastante enfático en que va a dialogar en este caso con los grupos que están legítimamente constituidos y que articulan los intereses de los maestros y maestras ecuatorianas, en este caso con la red de maestros. En la ciudad de Loja se instaló la tercera jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación. El encuentro forma parte de la iniciativa de diálogo nacional propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno. Loja fue la tercera ciudad del país en la que se desarrolló la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional impulsada por el gobierno. Con la actual ley, la Ley Orgánica de Comunicación, se promueve principalmente que la comunicación y la información sea responsable y respetuosa. Esta es la principal razón por la que la sociedad se ha empoderado de este cuerpo legal. En la cita, los asistentes expresaron sus opiniones e iniciativas vinculadas al ejercicio de la comunicación. Uno de los temas a los que se hizo referencia fue la aplicación del uno por uno, es decir, que por cada canción internacional debe sonar también una canción nacional. Propuesta con la que se impulsa la producción ecuatoriana, explicaron Fabricio Oñate, concesionario de Cocodrilo Radio, y Marco Chigui, de Radio Frontera Sur. Es una ley cumplible, totalmente cumplible. Pero aquí estamos acostumbrados a que, sí, claro, eh, sale el último éxito de Bon Jovi, a ese sí lo ponemos, pero de cajón. Sale el último éxito de Ricardo Perotti, pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque Ricardo Perotti es un quiteño y ¿por qué voy a promocionar eso? Es música nuestra, de nuestros ecuatorianos, de la juventud. Otro de los temas analizados fue sobre la distribución equitativa de las frecuencias. La misma que a decir de Julio Lima, de Equipa Radio, ha permitido la democratización de los medios de comunicación. Nos ha aportado sobre todo fundamentalmente en lo que es en la democratización de los medios de comunicación. Antes de la ley, eh, las frecuencias para los medios comunitarios no se otorgaba tal como está en la ley. Entonces a partir de ahora que manifiesta el 34% para los medios comunitarios, el 33% al sector público y al sector privado, entonces es un factor importante. Garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, y publicidad y producción nacional fueron las mesas en las que los participantes presentaron sus propuestas en busca de fortalecer la comunicación en el país. De esta forma la Secretaría Nacional de Comunicación desarrolla la segunda semana de diálogo, este jueves este evento también se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca y finalizada todas las jornadas se elaborará un documento final que será expuesto al presidente de la República Lenín Moreno hasta el 20 de agosto. Revisamos otros temas. El Ministerio de Salud Pública inauguró las nuevas instalaciones del Centro Especializado de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas en Guayaquil. Esto como parte de la estrategia integral que implementa el gobierno para combatir esta problemática social. El Centro Especializado de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAT, cuenta con instalaciones renovadas. Así lo corroboró la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, durante un recorrido que realizó junto a otras autoridades de Estado. El hecho de que estemos aquí es la muestra real de que el Ecuador se comprometió con esta batalla. Se comprometió con que nos libremos de este mal. Las obras incluyeron la recuperación de habitaciones, áreas para rehabilitación, entre otras. Este centro, que tiene una capacidad de 30 camas, atiende a hombres mayores de 18 años con problemas de adicciones y que requieren un tratamiento residencial. Hoy damos un paso más de los tantos que debemos dar, todos juntos, en lucha, en contrarrestar el microtráfico, el consumo, el expendio de esta terrible enfermedad. Esta es justamente la respuesta que damos como Estado a las demandas de la sociedad, que por cierto parten de una visión que tiene nuestro presidente constitucional de la República en donde el ser humano es el eje principal de las intervenciones estatales. Ex residentes como Víctor Castro y Denis Sánchez destacaron la atención recibida durante su permanencia. Todo lo que he aprendido lo he aplicado, lo, lo, he, lo he aplicado y obviamente he tenido problemas, como le digo, altas y bajas, pero salí bien fortalecido aquí. Gracias a Dios porque me ha dado una nueva oportunidad para volver a empezar a volver a mi vida. Actualmente, Ecuador cuenta con 10 centros especializados de acogida y 480 centros ambulatorios que brindan atención integral a las personas con problemas de consumo de alcohol y drogas. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una primera pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales.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 Gracias por informarse con nosotros. Ahora le contamos que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación lideró el Taller Nacional del Diálogo por la Educación. Este encuentro reunió, reunió a varios sectores del sector educativo en la Universidad Católica de Quito. Con la participación de autoridades, rectores de universidades y escuelas politécnicas y representantes estudiantiles se llevó a cabo el Taller Nacional del Diálogo por la Educación, un encuentro que recogerá las propuestas de los actores del sector educativo para construir políticas que permitan dar solución a los desafíos que enfrenta la educación superior del país. La cita en la que participaron autoridades de 60 universidades, la Asamblea Nacional y el Consejo de Educación Superior (Ces), se dividió en cinco ejes, Ley Orgánica de Educación Superior LOES, Academia, Escalafón, Docencia y Administración. La convocatoria tiene que extenderse también hacia los institutos públicos de investigación, pero este es un primer momento, creo que con esto hemos logrado colocar un, un primer momento eh, de este proceso de diálogo al que ha convocado el compañero Lenín Moreno, eh, luego del cual seguiremos con otros temas muy eh, particulares, por ejemplo la construcción del Plan Nacional de Investigación que ha sido planteado con mucha fuerza en este momento y eh, hacia otros temas. En la mesa moderada por la subsecretaria Jimena Ponce sobre las reformas a la LOES, el rector de Yachayte Carlos Castillo, afirmó que esta normativa es una herramienta fundamental para construir una universidad que transforme la sociedad ecuatoriana. Esta es una gran oportunidad para eh, diferentes miembros de la educación superior de participar en los cambios que se están eh, planeando para, para la educación superior del, en el futuro. Necesitamos apoyar a los investigadores de todas las universidades porque generalmente, si unimos esfuerzos, resulta que, las, eh, que la suma de los esfuerzos es mucho más que el todo. Si lo hacemos independientemente, no llegamos a mucho. Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior, considera indispensable estos espacios para construir una propuesta en conjunto con los actores y beneficiarios de la educación superior. Esperamos obtener información suficiente para alimentar el debate nacional dirigido hacia la actualización de la Ley de Educación Superior. Este taller está destinado a saber cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y cómo estas necesidades pueden resolverse adecuadamente. Uno de los temas de debate de esta jornada fue el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. De acuerdo a Augusto Barrera, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, se analiza que los estudiantes de los institutos técnicos y tecnológicos obtengan un título de tercer nivel, para que así puedan optar por una especialización, una maestría o un Ph.D. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano la provincia de Bolívar desarrolla su industria alimentaria y de turismo con el apoyo de Ban Ecuador, que ha invertido más de 219 millones de dólares en créditos, dirigidos a 6.625 pequeñas y medianas propuestas productivas de esta provincia. En la provincia de Bolívar se desarrolla la industria alimentaria y de turismo con el apoyo de Ban Ecuador. Entre estos casos se encuentra la que será la copa, ubicada en las tierras altas de la provincia en Guanujo, en el kilómetro 10 de la vía Echandía, donde la tercera generación de la familia Spin continúa con la costumbre familiar de la elaboración de estos productos. Es la verdad que sí nos ha costado, pero hemos tenido mucho éxito. Ahora comercializamos el producto en varias provincias del Ecuador. Nuestro objetivo es ofrecer calidad, innovar nuestros productos. Cada vez que incrementan los pedidos para los clientes, para nosotros es una alegría conseguir un cliente y de hecho nuestro objetivo es mantener nuestros clientes. Por su parte, Pedro Espín resalta la trascendencia del papel de Ban Ecuador. Siempre nos estamos participando en las ferias, hemos tenido bastante aceptación del queso, la la copa, estamos arrancando gracias a Ban Ecuador. Que nos dieron la oportunidad, se nos cumplió todas las metas con el proyecto del, del, de los quesos. Ecuador ha invertido más de 19 millones de dólares en créditos dirigidos a 6.625 pequeñas y medianas propuestas productivas de la provincia de Bolívar. A nivel nacional, más de un millón de dólares se han destinado a 212 familias que le apuestan a la pequeña y mediana producción de quesos y mantequilla. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.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 de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Compañero minero, formalízate y sé parte de la nueva era minera del Ecuador. La formalización te permitirá tener un título minero y mejores condiciones laborales. El Ministerio de Minería pone a tu disposición el nuevo instructivo para petición y oferta de pequeña minería metálica. El nuevo instructivo simplifica trámites y reduce el tiempo para entrega de concesiones. Además, concede beneficios adicionales a los mineros que opten por la asociatividad. Conoce más en www.minería.gov.se. ¡Hagamos minería responsable! Fin de espacio promocional En las noticias del mundo les contamos que Hungría reconoció su culpa ante Israel por su papel en el Holocausto, mientras que Reino Unido endurece su lucha contra la publicidad sexista. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Estas imágenes han hecho arder las redes sociales en Arabia Saudí. En ellas se ve a una joven en minifalda y camiseta paseando entre las ruinas de un antiguo fuerte histórico en medio del desierto. Más tarde canta una canción mientras conduce con el pelo y el rostro descubiertos. Pero lo que podría parecer banal en buena parte del mundo es visto como una grave ofensa a la moral en Arabia Saudí, donde, entre una larga lista de prohibiciones, las mujeres no pueden ni conducir ni enseñar su cuerpo y suelen salir a la calle tapadas hasta los ojos. Mientras defensores y detractores del gesto de la joven se han ensalzado en una agria disputa en Internet... El Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio ha ordenado que sea identificada y juzgada junto a sus acompañantes. Hace tres meses, Arabia Saudí entró a formar parte del Comité de Derechos de la Mujer de la ONU. Netflix imparable, la plataforma de películas y vídeos en línea, ha superado los 100 millones de suscriptores. En el último trimestre sumó 5.200.000 nuevos abonados, pasando de 99 a 104 millones de usuarios. Esos buenos resultados se tradujeron en una subida de sus acciones en Wall Street de cerca de un 11%. La compañía californiana ha achacado a su genial contenido de vídeo en streaming este crecimiento en su número de abonados mayor de lo esperado. En los últimos Emmy las producciones originales de Netflix lograron 91 nominaciones. La última lanzada a finales de junio es GLOW. Inspirada en una serie de los 80, cuenta la historia de una actriz en paro en Los Ángeles y su salto a la fama al entrar en el mundo de la lucha. ¿Qué Glow? Gorgeous ladies of wrestling. 10 libras con la cara de Jane Austen, el Banco de Inglaterra ha presentado este nuevo billete con el rostro de la célebre escritora británica, coincidiendo con el bicentenario de su muerte. Fabricado con polímeros, entrará en circulación en septiembre. El acto ha tenido lugar en la catedral de Winchester, donde reposan los restos de la novelista. «Diez libras hubieran significado mucho para Jane Austen», decía el gobernador del Banco de Inglaterra. «Diez libras eran la mitad de la asignación anual que recibía de su padre mientras estuvo vivo. Un Billete de diez libras hubiera podido tener un significado simbólico como la cantidad que los editores le pagaron por su primera novela». Austin es la única mujer que aparece en los billetes británicos que se acuñan en la actualidad, con excepción de la reina Isabel II. Otros actos, como exposiciones y un gran festival de época, conmemoran la figura de la autora de obras tan conocidas como Orgullo y Prejuicio, o Sentido y Sensibilidad, también llevadas al cine cuatro calamares gigantes en las últimas dos décadas. Desde hace 350 años, los ejemplares que se han podido ver de esta rara especie de calamar en Irlanda han sido siete, y cuatro de ellos los pescó la familia Flannery. Patrick asegura que capturaron todos los ejemplares en la misma zona. Su padre, dos en 1995, y el dos en 2017. Por el joven espera conseguir un tercero. Los cefalópodos de estas características atraviesan el banco pesquero de Porcupine en busca de presas, área en la que esta familia trabaja con su barco arrastrero. El calamar gigante es el animal invertebrado más grande del mundo. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto. Usted está viendo.